¿Qué hermosa te pusiste desde el día en que entendiste que no estás para recibir migajas en el amor? Parece inverosímil, pero la belleza es caprichosa. Ella no viene cuando le llaman, sino cuando nota que la persona está preparada para aceptarla. Y en muchos casos, esto sucede cuando esa persona que la recibe acepta que su felicidad importa que sus carencias afectivas deben ser saciadas por sí misma y no por alguien que no posee tiempo para ella. Estás hermosa y que te lo diga no es casualidad, pues no solo mentir y solo hablo de lo que pueden ver mis ojos. Pero no me refiero a los cuerpos, sino a las almas, ya que al ver en tus ojos puedo ver el cambio que has dado. Tu mirada es diferente, no solo tienes más confianza en ti misma, sino que se nota en el amor que te tienes. Para muchos... Esto es quizás un tanto confuso de entender, pero la energía del mundo se mueve alrededor de todos y de todos. Todos somos en parte energía, lo cual puede ser percibida, y déjame decirte que luego de haber tomado las riendas de tu vida, tu esencia mejoró y ahora es apta para atraer cosas buenas. Has generado una gran ventaja en tu vida, ya que te desprendiste de esa ancla que te tenía reprimida, te has convertido en la heroína de tu propia historia. Y eso merece un gran crédito y reconocimiento, pues no todas las mujeres en el mundo son capaces de tomar la decisión por cuenta propia. No todas reaccionan al tiempo y salen apresuradas de una reacción en la cual no se estaba recibiendo afecto. Eres una persona digna de admirar, pues fuiste capaz de hacer algo por tu bienestar. Muchas mujeres deberían seguir tu ejemplo, despertar un día y simplemente decir basta. Deja de recibir migajas de amor como si fuesen peces mascota, a los cuales se les alimenta con pequeños trozos de pan. Tú abriste los ojos y le diste cuenta de lo que sucedía. Gracias a esa decisión que tomaste, afortunadamente puedes hacer lo que muchas mujeres en el mundo quisieran hacer en este momento. Despertar en sus camas, salir de las mismas, comenzar el día con una sonrisa sabiendo que son las únicas dueñas de su destino, que ningún hombre puede decidir por ellas y que la felicidad depende solo de lo que hagan. Es triste observar a tantas mujeres al día que pueden estar pasando por una situación muy difícil, parecida a la que tú sufriste soportando recibir la mínima atención de una persona que no les valora relegando sus sentimientos a lo más profundo de sus necesidades, anhelando el momento en el que su pareja se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero bien sabemos que esto no ocurre, ya que no solo no se da cuenta sino que empeoran con el tiempo, y ese comportamiento es impulsado por la falta de acción de la mujer, quien al estar cegada por el amor que siente hacia la persona equivocada, deja que ésta incluso pisotee su propia dignidad. Aún recuerdo el día en que me diste la noticia, me llamaste, tu voz temblaba, sentías una mezcla de sentimientos que estaban por explotar en tu interior. Me pediste que fuese a verte, ya así lo hice, entre tu casa, comenzaste a relatarme lo sucedido y mientras lo hacías algo extraño sucedió. Tu voz dejó de ser temblorosa, comenzaste a hablar con decisión. Qué alegría sentí al ver que finalmente eras la dueña de tu destino que tu felicidad no dependía de una persona que te arrojase un cumplido cada mes, sino que entendiste que ser feliz es un proceso diario el cual comienza cada día al despertar y poder sentir la libertad de hacer lo que se desee, sin tener que dar explicaciones a quien no las merece. Por tanto, lo que aguantaste por tanto tiempo y aunque él nunca llegó a hacerte daño físico, el simple hecho de no demostrar amor mientras tú vivías cada día en su nombre era suficiente para crear una profunda herida en el corazón la cual causaba un profundo sangrado al alma, dejando inerte el cuerpo de la felicidad. Y aunque desde ese día la mayoría de tu belleza brotaba de tus ojos, el cambio físico también ha sido notable, pues comenzaste a cuidar más de tu apariencia, a pensar más en ti y en tus necesidades como mujer. Pareces alguien más, y no lo digo en mala forma, sino como el máximo cumplido que se le puede hacer a alguien, ya que te encontraste a ti misma, por fin puedes decir que eres libre, que puedes volar, surcar los cielos con ambos brazos abiertos, dirigiéndote a un nuevo destino y con el conocimiento de lo que no deseas en la vida. Qué hermosa estuviste ese día y desde entonces tu belleza solo se ha acrecentado. Estar ante ti es ver a la diosa Afrodita decidida a obtener lo que desea. En la historia muchas mujeres han sufrido una existencia vacía y sin sentido, condenadas por su propia falta de acción a servir diligentemente a un hombre que no toma sus deseos en cuenta, sin notar que para poder ser felices no es el mundo quien debe cambiar, sino ellas mismas, pues la imaginación es la máxima arma que posee el ser humano. Capaz de ofrecer libertad si se confía en esta, puede hacerse realidad. Me alegra ver que tomaste la decisión correcta y que aunque lo que hiciste con gran pesar en el alma, no te atreviste a mirar al pasado con tristeza, sino como una lección aprendida, la cual debe ser superada para poder avanzar en la vida y por el camino que llevas, tu futuro solo se ve repleto de éxito. La hermosura es el arma más poderosa del mundo, lo cual usa a la sonrisa como una afilada espada. Luego de tomar las riendas de tu vida, tu espada es capaz de salir victoriosa en cualquier batalla que debas enfrentar. Solo recuerda nunca volver a donde estuviste en primer lugar gracias marco hola estimados yo soy ricardo de Richmonds. y vengo acá a aportarles sobre esta reflexión que es muy importante es muy importante por el simple hecho de que nosotros tenemos que entender cuando nos entregan lo bueno lo malo y lo peor. Todos nos equivocamos. Eso no es mentira. Incansablemente nos equivocamos. Nosotros, los humanos, somos seres. Puta. Que es muy fácil que dañemos las cosas con nuestras manos de una forma bastante tonta, sin necesidad. Pero también... Eres... o estás haciendo el mal, perdón. Por el simple hecho de que no entiendas... Que... No estás para recibir migajas. En el amor. Y no solo en el amor, en tu vida en general. Porque si tú ofreces todo y ofreces suficiente, no tienes... Ojo, no tienes por qué. Pues... Esperar recibir migajas o esperar recibir menos de lo que tú ofreces, por ejemplo, porque esto es un ejemplo bastante interesante. Nosotros tenemos que ofrecer lo que queremos recibir y recibir lo que ofrecemos. Es simple lógica que muchas veces las personas no entienden. No entienden por diferentes razones. Razones por las cuales tenemos que entenderlas. Ya que es muy importante que lo hagamos en pro a nuestra vida, en pro a nuestra felicidad. No es cuestión de ser caprichoso. No es cuestión de sobrellevar la vida siempre esperando recibir miles de cosas. O cosas que nos hagan sonreír. No. Tenemos que esperar lo justo no dañes, si no quieres que te dañen, es simple, actúa bien, y siempre las cosas bien, para que veas lo bonito y lo positivo que va a hacer todo esto. Yo soy Ricardo Niño, y yo me despido, que Dios te bendiga.